No hacerlo. quiero hacerlo, aún me cuesta creerlo. No lo sé. Le perdí el sentido a vivir. No, es que no, no, no, no quiero, hacerlo. quiero hacerlo, aún me cuesta creerlo. No Vago entre las sombras a solas Pago, lo hago a todas horas Me ahogo cuando intento Salir de esta zona, necesito Ayuda, pero siento como me arrastran Las olas, quiero estar a Solas, no sentir dolor El divorcio de mis padres trajo algo Peor, comencé Con esta angustia interior No sé si es depresión, pero me Falta amor, al principio Mi mamá cuidó más de mí Por las noches me abrazaba antes De dormir, pero pasó el tiempo y lo dejó de hacer en mi creció un vacío y siento que explotaré soy inseguro algo me falta papá siempre me cuida cada vez que viene a casa pero no sé por qué cuando mamá lo ve se exalta le grita que se vaya que el de mí ya no es nada si estoy a solas ella me cuenta toda su versión y él me dice que mamá rompió la relación siento que ambos me mienten para causar dolor que no ven que yo por igual amo a los dos ¿Por que me ponen en su contra Yo busco una respuesta para esta angustia tonta Me lastiman con lo que hacen Y siempre es una tras otra Y por eso caro Con el precio de mis vendas rotas Veo caer las gotas una tras otra Brotan, rompieron mi vida Pero que su amor no se rompa Necesito ayuda y espero a que vengan Hoy sé que pagué caro por el precio de mis vendas y Es que no quiero hacerlo Aún me cuesta creerlo Perdí el sentido a vivir no, Es que no, no quiero hacerlo No, no, no, no, hacerlo. no, me, cuesta no. no me cuesta creerlo